En todos lados se está bien, pero en casa se está mejor. Sí, tienes toda la razón. Dame un momento para descansar antes de analizar el dispositivo. Da que necesito ordenar mis pensamientos. No me tomará mucho tiempo. Está bien. Tómate un tiempo para descansar y ordenarte. Hola mi pequeñita amiga, ¿qué eres tú? Te ves muy linda. No, vuelve. Tu otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí y por qué me persigues? Me puedes llamar Alte Chica. Y deberías conocerme. Y pude empezar a existir gracias a ti. ¿Qué? ¿Qué es lo que eres? Soy tu ira. Y todas tus emociones negativas. Y eso causó mi creación. Me he convertido en un alma separada. Y todas las emociones negativas que sientes me hacen más fuerte. Ya me he vuelto lo suficientemente fuerte para poder hablar contigo. Y así... Me volveré tan fuerte que seré yo quien tome el control de tu cuerpo. Y consumir tu alma. Dejarás de existir. No sabía que mi alma podía hacer tal cosa. Hay mucho que no saben acerca de sus almas. ¿Por qué me dices estas cosas? Ahora sé cómo detenerte. No es algo que puedas controlar. Las emociones no pueden detenerse, no importa que tan duro lo intentes, su final es inevitable. Tendré que comprobarlo. ¿Dónde está? Lo encontré. Espera. Ya veo. Así que no hay otra manera. Imposible, debe de haber otra manera. Puedes dejarme fortalecerme lo suficiente para absorber tu alma, y hacer que dejes de existir, o oh, hay otra manera. No tomaré el control de tu cuerpo, si mueres. La conexión entre nuestras almas se romperá en tal caso. Tu alma morirá y yo saldré a la libertad. Vos soy la que gana en ambos casos. Es inevitable. Encontraré una manera de detenerte. Puedes probar. Pero no harás nada al final de todos modos. Disfruta tu libertad por ahora. Cada día me hago más fuerte. Hasta que un día lo perderás todo. Aquí hay un pequeño regalo para ti. Sentirás un gran dolor mental para que recuerdes que sigo aquí, esperando pacientemente el momento adecuado.